El juego inicia enseñándoles las reglas del juego que tienen que ir aceptando, tienen que ir leyendo y aceptando. A continuación, entre cada bloque de preguntas siempre suele haber un juego. Este juego es aleatorio y como máximo tiene una duración de dos minutos. Entre cada juego se les introducen las diferentes preguntas. Todas ellas, al principio, tienen una pequeña introducción en la que se les explica cómo tienen que proceder. En este caso, les pide que mueva hasta los círculos a sus tres mejores amigos Ahora de la... tienes que elegir a tres amigos o amigas de tu clase para tu equipo. En primer, segundo y tercer lugar. Haz clic sobre tu amigo o amiga y arrastra a los círculos de abajo. Elige a tres compañeros o compañeras que no desees en tu equipo. Lo estás haciendo muy bien. Ahora tienes que elegir quién crees que es para ti el mejor capitán o capitana. Hay diferentes pruebas en las que se les pide que sitúen a los compañeros en diferentes grupos. Por ejemplo, en este caso, eh, cómo se sentarían en el comedor. En otros casos se les habla eh, de un autobús en el que van de excursión y cómo querrían que se sienten. Ello nos permite saber cuáles son los grupos de amistades. Vas hacia tu colegio, decide por qué camino quieres ir, el camino con compañeros discutiendo o el camino libre. Vas hacia tu colegio, decide por qué camino quieres ir, el camino con compañeros discutiendo o el camino libre. ¿Cómo te sientes en general con tus compañeros de clase? Elige una de las caritas. Cuando se les preguntan campos abiertos, siempre pueden decidir contestar o no contestar. Selecciona y arrastra a los compañeros y compañeras a los que molestan a menudo. Cuando se les pregunta por algo personal, siempre se les pide que lo confirmen. Y cuando le molestan es porque le ignoran, le insultan o le pegan. Como hablamos de molestar es necesario que nos especifiquen qué significa para ellos molestar. Por eso intentamos acotarlo preguntando si molestar es que le ignoran, que le insultan o que le pegan. ¿Una vez? También es importante saber si molestar ha sido una vez, pocas veces o muchas veces, para intentar descartar que ha sido algo puntual o si es un acto que se prolonga a lo largo del tiempo. Finalmente se les pregunta si quisieran que su tutor supiese algo de él o que les gustaría contarte. Siempre pueden decidir si escribir o no escribir. Al terminar esta primera parte se inicia la sesión con Watson, que es el asistente que les va realizando una serie de preguntas. Una de las preguntas más interesantes es cuando se les pregunta si en caso de tener algún problema, ¿a quién acudirían o a quién le pedirían ayuda? Si contestan a algún amigo o a algún profesor, se le pide que introduzcan quién es el nombre.